Amigos, retornamos nuevamente por aquí en este su espacio enfocado. El tema migratorio, como ya le hemos dicho, es de sumo interés para nosotros. Pero siempre hacerlo apegado totalmente a la verdad, de mano de un experto con más de 25 años dedicado al ejercicio del derecho migratorio, una importante empresa constituida y con domicilio conocido en la capital de la República Dominicana. Me refiero precisamente al licenciado Lenín Francisco, quien es el CEO de la empresa central de visa dominicana, con quien vamos a conversar en esta noche. Lenín, nuevamente por aquí, donde tu audiencia que te espera. Muchísimas gracias, Robert. Muy buenas noches a todos. Siempre contento del privilegio que me da estar contigo y con todos ustedes aquí en Enfocados. Lenín Francisco, nuevamente en tu condición de abogado, conocedor del derecho migratorio, pero también un conocedor profundamente de las leyes de República Dominicana. Situaciones o hechos penales que pudiera arrastrar cualquier ciudadano dan al traste con limitaciones o imposibilidad de poder obtener una visa a los Estados Unidos, Lenín. Lugar, dice, sí, sí. Conocer a fondo esto, Lenín, yo sé que tú tienes la información, pero es preocupante porque tal vez cualquiera de que nos ven en estos momentos en la televisión o en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, pudiera estar envuelto en situaciones penales que le impiden poder obtener una visa a los Estados Unidos, Lenín. Sin lugar a dudas, Robert, esto que tú mencionas es el pan nuestro de cada día. Vemos en oficinas como cantidad de personas, cantidad de dominicanos, eh, de todas las áreas, han tenido en el pasado situaciones con temas um, jurídicos, legales en República Dominicana o fuera de la República Dominicana, o han tenido, digamos, violaciones a las leyes norteamericanas en el ámbito eh, migratorio y esto le impide obtener un visado, eh, un visado de turista, un visado de residencia, un visado de trabajo, como ha pasado con artistas del género urbano y, y, de, y, de, y del merengue. Sí. Tenemos historia en la República Dominicana con eso. Y todas estas personas, miles de personas que nos están viendo, por una situación de su pasado, están teniendo en el presente la ineligibilidad, o sea, la imposibilidad de obtener un visado. Y esto es algo que debe tratarse, verse, estudiarse, para que cada quien logre de acuerdo a lo que establecen las leyes norteamericanas, poder uh, sobrepasar esa situación y recibir el visado que necesite. Lenin, quiero irme a un caso en específico, porque en esta noche tenemos que ser claros y hablar con la audiencia de forma tal que todos puedan entender qué esto está diciendo en el día de hoy. Hay un caso muy conocido que es del artista urbano Rochi R.D., un joven talentoso de aquí de la República Dominicana, un joven que viene totalmente de abajo. Situaciones que se han dado a conocer en los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Él estuvo en una situación penal con una empresa de telecomunicaciones. Así es. Lo que le provocó un, un cumplir una supuesta... Una condena en el cárcel. Una supuesta condena. De un tiempo que estuvo en la calle, específicamente en la Mitenciaría nacional de la Victoria, Así es. que de allí surgieron algunos de sus temas urbanos, que fue lo que lo ha catapultado por algo ha podido desarrollar y tener esa jerga popular y ese conocimiento de la calle tan a fondo. Lenín Francisco, esta situación como la de Roche y RD pudiera ser resuelta a través de las leyes de manera correcta, como lo establece el derecho migratorio y demás, Lenín? Sin lugar a dudas el caso de Rochi R.D., así como la mayoría de los casos migratorios que tienen eh, dominicanos o extranjeros con los Estados Unidos, puede resolverse con el debido proceso migratorio. Es decir, en el caso de él y en otros casos, la necesidad de pedir un perdón migratorio que vaya acorde con el caso específico de ese artista, o con el caso específico de la persona en cuestión sí. que tenga, digamos, esa inegelibridad, ¿verdad? Esa situación sí. que le impide que se le otorgue el visado. Lenín, cuando tú hablas de que es posible este perdón, cómo se actúa, cuáles son los pasos que se deben de dar y cómo es este perdón como tal, porque entiendo que no es un perdón de los tradicionales que conocemos, de hecho en los Estados Unidos, Lenín. Así es, así es, mira, el perdón o el tema del perdón es un tema muy amplio, a mí me encanta, es un tema que me apasiona y hay que trabajarlo con mucha delicadeza, con mucho tacto, mucho cuidado y mucho profesionalismo. Mira, eh, si estamos hablando de este artista urbano sin tener un expediente propiamente en manos, estamos hablando por lo que él mismo ha dicho, están sí. publicados en todas las redes, de que él tuvo una situación en donde aparentemente hizo prisión de seis meses. Sí. Eso es una violación a leyes dominicanas, Muy bien. pero que la, la ley de migración de los Estados Unidos no permite que una persona que haya cumplido una condena de tal tipo sí. obtenga un visado de trabajo, un visado de residencia o de turista si no ha solicitado debidamente un perdón y que ese perdón sea aprobado. Ese perdón se conoce como el I-601, es uno de los varios tipos de perdón sí. que existen y eso no lo aprueba Robert, que es lo que ha pasado con él, propiamente el consulado, porque el cónsul quiso aprobarlo o no, Muy sino bien. que es un trámite que se hace ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos antes de obtener la cita en el consulado. De modo que cuando llega la persona a la entrevista consular, digamos aquí en la embajada en Santo Domingo, ya tiene previamente algo aprobado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Muy bien. Parece simple, sí. pero esto requiere un estudio minucioso de cuáles fueron los artículos, llam, llamemos así, sí. de la ley de inmigración que ha violado a esa persona. En este caso de nuestro código penal sería el inicio? No, no. Eh, primero sí, él violó el código penal. Perfecto. Pero sí. lo que le imposibilita de otorgarle un visado es que una parte de la ley de inmigración dice que una persona que haya cometido tales infracciones o tales condenas, sí. no se le puede otorgar el visado. Entonces, el perdón tengo que invocarlo en base a ese artículo de la ley americana que le prohíbe a una persona con esa situación. Cosa que va a ser diferente sí. con una persona, por ejemplo, Robert, que se casó por negocios, con una persona que viajó con machete con una persona que falsificó un pasaporte americano sí. eh, estos son cosas que pasan en el día a día una persona que fue deportada a de los Estados Unidos por haberse pasado del tiempo o por algún otro tipo de infracción mira, eh, es, es todo un código de infracciones que el abogado que procesa el perdón debe manejar al dedillo y debe estudiar con mucha conciencia antes de llenar una documentación para pedir un perdón Lenín ¿pudiéramos nosotros y tú poderle explicar a la audiencia la situación de Roche y RD pudiera ser más simple que esas anteriores que tú mencionaste como violación, pasarse más tiempo en los Estados Unidos temas que tengan que ver específicamente dentro de los Estados Unidos ¿pudiera sí, ser más sencillo Sí, esto? mira, no, sencillo no es debo decir que conozco un poco del expediente sí. y, y él tiene varias cosas que, que se han ido mezclando Don por un lado el tema que ya todos conocen de que tuvo seis meses en prisión sí. en la República Dominicana, pero sin lugar a dudas, aunque ha sido un artista que con el paso del tiempo ha mejorado mucho en sus acciones, sí. hoy en día se ve hasta una, unas letras más limpias que lo que era antes, ha cometido errores en su pasado que, que los Estados Unidos no, no aprueban. Algo como que tú verías simple, Robert, como que en varios de sus videos y canciones, él se vea eh, utilizando o, o de alguna manera indirecta promocionando el consumo de ciertas sustancias, sí. eso hace, eso hace porque eso se le da seguimiento, sí. que cuando un artista, ¿verdad? que no es un cualquiera que llega a la embajada y, y el cónsul ve cómo hace en las redes sociales, puede ver y conocer sus videos, etcétera sí. el comportamiento que un artista, él tal vez no sabe o no ha sabido en su momento la importancia y la trascendencia que en esa materia de migración lleva el que su vida completa, más allá de aquellos seis años, seis meses, perdón, de cárcel, su vida ha sido evaluada, está siendo evaluada cuando se va a pedir una, una visa de este tipo, un perdón de este tipo. Hay varias cosas que, que no han sido bien vistas sí. por los Estados Unidos en su desempeño, que él en su momento ya ha ido cambiando, yo he venido dándole un seguimiento y he visto que parece ser que ha recibido consejos, y me parece, sin lugar a dudas, que él va a lograr ese objetivo muy pronto. Eh, no lo logró recientemente, tuvo, ha ido varias veces, ha sí. tenido varios intentos fallidos, y recientemente en 2021 eh, lo intentó y, y le fue rechazado. Uh -huh. Él lo va a lograr, él está buscando apoyo, está teniendo apoyo inclusive en sectores de gobierno dominicano, que de alguna manera están intermediando sí. en esta situación, pero, ojo con esto, mis amigos, siempre apegado a lo que establecen las leyes de los Estados Unidos. Si eso no se hace bien, el procedimiento legal de la solicitud del perdón, por más cuñas que tengamos, Robert, y por más influencias, incluso de gobiernos, sí. no se puede lograr un perdón porque... Eh, las instancias que aprueban esto en los Estados Unidos no trabajan con las cuñas, sino que trabajan con lo que las leyes establecen. Lenín, lo que tú has dicho nos llama la atención a todos y creo que esto debe también de llamar a la atención a este joven Rochi RD. Lenín, de manera general y para tratar de orientar más plenamente a la audiencia ante cualquier caso, sí, porque sí, hoy, claro. hoy es Rochi, mañana puede ser usted, mañana puedo ser yo que tengamos una situación de este tipo. Lenín. ¿Estaría tu oficina central de visa en disposición de trabajar y apoyar a Roche RD para poder lograr este objetivo? Totalmente, totalmente. Yo pienso que eh, me encantaría poder ayudarlo. Yo sé, Robert, que él ha tenido asistencia legal en ese, en ese tema y no se ha logrado. Yo pienso que es momento de que él eh, también trate con otras opiniones expertas y yo estaría en la mejor disposición más que, que el trabajo también es un servicio créeme que tiene Rochi en el mundo, muchos seguidores que están esperando esa oportunidad de que él pueda entrar a los Estados Unidos. Muy bien. ¿no? Lenín, como siempre, le digo a toda nuestra audiencia, nuestro interés no es solamente que usted escuche esta información, sino que usted tiene cualquier situación, cualquier caso, usted lo puede externar y ser escuchado de manera privada y con toda la discrecionalidad que merecen las atenciones. Lenín Francisco, me gustaría, por favor, dejarle a la audiencia Lenin, Lenín tu número de contacto, cómo están tus oficinas, cómo hacer una cita, porque usted merece un trato distinguido y Lenín Francisco se lo puede brindar. ¿Cómo lo podemos hacer, Lenín? Con gusto podemos ayudarles en central de visas a todas esas personas que han tenido una situación que ameriten un perdón o para aquellas personas que sencillamente buscan tramitar una visa de cualquier tipo hacia Estados Unidos, Europa o cualquier parte del mundo. Pueden comunicarse en nuestras oficinas al teléfono 809-562-6094 o puede llamarme o escribirme a mi número móvil 809 973 7573. Excelente, Lenín Francisco, como siempre, gracias por tu disposición y presto para servir a toda la audiencia. Muchas gracias. Un ¿no? gran gusto. Nosotros hacemos una pequeña pausa, retornamos de inmediato con todos ustedes y en la parte complementaria de este su espacio enfocado.